Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucho y tenemos en el episodio de hoy en Haz la Lucha Podcast el tema Diversidad, una lucha de todos. Recomendaciones previas: Canción Bizarre, Karma Roll by Diversity Dreamer y de bebida un café expreso doble. Ahora sí, comencemos. Hola. ¿Ahora se te ocurrió aparecer a la una de la mañana a 56 grados de sensación térmica? Te pregunto como siempre, ¿qué quieres? Espero que sea algo bueno porque ya se te hizo de costumbre pararme a horas de la madrugada. Siempre muy oportunas tus visitas. Pero pues siento que quieres decirme algo porque te veo de manera inquieta. Bueno, ¿ya que, Vamos, daré caso. Me sentaré como de costumbre frente a la laptop. Pero espera, prenderé el ventilador, imposible que me pongas a escribir a esta temperatura. Ahora sí, acércate para que pueda ver tus pupilas y me adentre a comprender lo que quieres que escriba de tu parte. Aunque como siempre es algo donde coincidimos, si no, no lo haría. Empiezo a escribir Diversidad como título y con ello me conlleva una cantidad de conceptos e imágenes que me evocan de manera de alguna manera, o por azar, empiezo a hacer sinapsis para escribir lo siguiente. El concepto diversidad se refiere a la diferencia y eso conlleva la existencia, la variedad o la abundancia de cosas de distintas características. Obvio, sí, el término proviene del idioma latín del vocablo diversitas. Entonces, la diversidad es abundancia. No puede existir, por lo tanto, abundancia sin diversidad.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 porque me hace reflexionar que la prosperidad de una sociedad viene intensamente correlacionada a su abundancia de diversidad de pensamientos, personas y ecosistemas. Si no existe tal diversidad, no podemos hablar de prosperidad y mucho menos de que nuestra sociedad sea incluyente. Si no podemos soportar la diferencia de pensamientos y personas que tengan diferentes rasgos y motivaciones, a las de nosotros será porque le tememos a lo que no conocemos o a lo que no es similar a nosotros. Es el miedo y la conformidad lo que atrae lo opuesto a la diversidad y es la carencia su consecuencia. Si aspiramos a ser una sociedad libre y próspera, tenemos que trabajar en crear los entornos propicios para generar una prosperidad incluyente en libertad. Mi ciudad es la tuya. No puede ser de un solo color. Las ciudades son ciudades porque tienen ciudadanos con diferentes características, pensamientos, preferencias y hábitos. Aunque cada ciudadano de la ciudad vive en el mismo espacio, cada uno según sus referencias y hábitos, queda en su propia realidad. Y si esta realidad no les afecta de manera negativa a los otros habitantes, ese ciudadano es libre de poder experimentar su ciudad de la forma que más le parezca. La diversidad y la inclusión es lo que conlleva a la creación de culturas y sociedades, lo opuesto que a sectas e intolerancia. En Israel tienen una regla que deberíamos aplicar en todas las ciudades del mundo. Esta es, si más de 10 ciudadanos piensan igual es que algo malo está sucediendo. Debemos ser una sociedad que soporte la crítica, no que la excluya. Por eso no aceptamos la diversidad. Y por eso limitamos nuestra propia abundancia. En abrazar los extremos es donde se encuentra el conocimiento y el aprendizaje. Donde todos piensan igual, todos piensan poco. Entonces, haz la lucha, haz lo posible, haz que suceda la diversidad por ciudades que se pinten, no de un solo color, sino de varios, donde en cada uno de sus variantes esté cada uno de nosotros mismos.